Cuando meditar tienes que entender por qué funciona y cuándo hacerlo. El momento más efectivo del día para meditar es dos veces. Cuando te despiertas por la mañana, tu cerebro está en estado alfa. El estado alfa es cuando tu mente está clara, sin pensar en el pasado ni en el futuro. ¿Por qué? Porque tu cerebro es muy sugestionable. Cuando te acuestas por la noche, tu cerebro vuelve a entrar en lo que se llama estado alfa. Pero cuando estás en alfa, eres más creativo, más sugestionable. Todo lo que necesitas hacer para meditar de manera efectiva es sentarte en tu cama o en una silla y cerrar los ojos. Concéntrate en tu respiración. Eso es todo. Mientras meditas, escucha, en lugar de decir quiero esto. Di estoy tan agradecido de tener lo que sea que es, y cuanto más haces eso, notarás que los pensamientos y los deseos, los sueños, todo lo que deseas, se volverá más claro. Mucho amor, te amo, este es Wesley.